Taino kibi, ya chica, ontaa kishaviko pascua. Tandikotu ta Jesús, kishara no betania, no yo ta Lázaro. Tata Lázaro yo, ta, tasanishi. Tata Jesús, sanata puñara. Tani ta Jesús, nibe, no shakina nibikolo, niakisa toona, ta Jesús. Tanya Marta, si cañata siña, si si nibinando biko yo, Tata Lázaro, Kandura Noyo, Tomesa, Chishira, Shinta Jesús, Tasa, Inga, ñaquibata Lázaro, ña María, Ishaña, yo Shaata Jesús, Niña Ni Yuyu, ña Litro, Chutu Ba Tasha, Tami, Nanira, Nardo, Taya Vinicura, Taña María, Chicañara, Shaata Jesús. Taya Koñasara Shinji Sisi Niña Taxiko Nyasha Tami Dutayo Nishitani Nondiña, Inibeyo, Tañi Sinta Jesús Nanira Judas Iscariote Sayata Simon Kura Taumba conita Yo Shayake Nyanya Ta Judas Yo Uta Taxiko Jesús Da Nasa Inishi Nina A, Danika Atahudas, Kachira Sa, Dachun, Obasa Nishi Dutayo, Duta Vira, Shinyavira, Naku Uniciento, un Denario, Dasani si un Yo, Da Nibinanda Niku, Kachita Tahudas, Shina, Da Oxi Bisha Disha, Inira, shinira Binanda Kunya Nika Atahudas, Sa, Chitahudas judas Kuta. Tantizo chino, sin si un, niñan sin niño o ta Jesús, sin así, cachira, Tayo yo kibi ta judas, kisakuitnara, lo o si un yo, Ta ta Jesús, da kuira sin ta judas, kashira sa. Un santi un, yo, chen ya ba a, sin. Sa a chi, chika ba dutayo, niñan, du yo, que viviré ya ni casati vaña, y Tandushuin, Tando, que ya andavi, Shindo, salónica kibiyo y Shindo, Cachita Jesús, sin ni bien andó Don yo, caña, di canina talázaro. Qua nina judío, sinisona, nyakisha ta jesús, nyo betanya. Potonara, cua konina kotona Ta nisa koni ta lázaro. Ta shiguta nishi. Ta ta jesús, sanata kuniara. Ta sa, nanano no nasutu. Nakuna shayo, Yu nyaka Jesús. ta jesús. Taviti, nakoyu na yo, nyaka na ta lázaro. Lazaro. ta lázaro. Chico anina judío, sandako na su sutuyo, takisha anandiko satata jesús, chisanata cura, da Lázaro.